Una se activa cuando se abre la puerta trasera que conduce a la piscina. La otra está en la piscina y se activa cuando algo cae al agua. De esta forma, si el hijo de un vecino o amigo, o incluso Jake, entra a la piscina sin que lo vean, lo sabré al instante. Hay alarmas para puertas, para el portón de la piscina, superficiales y sumergibles, incluso algunas que los niños pueden ponerse.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 Las clases de natación son una medida fundamental para la seguridad alrededor del agua. En realidad, la natación es el único deporte que puede salvar una vida, y hay clases disponibles para niños y adultos. Para saber qué es lo apropiado para su hijo, consulte con su pediatra. Luego, consulte a su instructor de natación para incluir alguna otra habilidad de seguridad relacionada con el agua que sea adecuada para la edad de su hijo. Para averiguar sobre las clases, consulte en las oficinas locales de YMCA y la Cruz Roja Americana o en la piscina comunitaria, pero recuerde que incluso los buenos nadadores pueden ahogarse, así que asegúrese de que siempre sean supervisados. Mi hijo y yo vivimos una situación peligrosa en una piscina sin salvavidas, aunque había muchas personas a nuestro alrededor. En el momento en que llegué a él, estaba inconsciente. Lo saqué y tuve que aplicar RCP. Funcionó. Ahora hago el curso de repaso sobre RCP todos los años en la Cruz Roja Americana. Esta es la forma en que disfruto la piscina de manera segura. Es algo que todos podemos hacer para desarrollar nuestras propias habilidades de seguridad alrededor del agua.